Hola y bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a hacer un video interesante Vamos a hacer una receta bien buena Vamos a hacer una birria estilo norte Vamos a hacer también unos taquitos de birria Que nos van a quedar espectacular Así es que te invito a que te quedes Y mires todo el video Para que sigas todo al pie de la letra Si te gustan mis videos Compártelos, dale like Y muchas, muchas gracias por su apoyo Vamos a utilizar tres tomates, un pedazo de cebolla, tres ajos, vamos a utilizar chile guajillo, chile morrón, un pedazo de canela, dos chiles de california, carne de res, sal, pimienta, laurel, nor suiza y sal de ajo. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a desvenar muy bien nuestros chile guajillos, así como estás mirando con unas tijeras lo puedes hacer. Vamos a hacer también con los chiles morrón y también con los chiles de california. Esta técnica te la recomiendo, la verdad es muy buena Ahora sí, vamos a seguir con los tomatitos También lo mismo, en cuadritos todos bien picaditos Los vamos juntando junto con los chiles También hacemos lo mismo con la cebolla Todo esto va para la lumbre, va para la cacerola Pero antes vamos a mezclar agua con vinagre Ya se la saben, esto es para que agarren una mejor textura a estos chiles y ya que le echamos aceite al sartén pues ahora sí vamos a guisar estos chiles le damos una buena meniada y le echamos también el merjuje que hicimos agua con vinagre esto los va a suavizar más así es que ahí déjalos 15 minutitos mientras tanto vamos a cortar nuestra carne de res ya que es un trozo muy grande en cuatro partes y van para la olla ya que este está nuestra, nuestra olla de agua un poco caliente Ahora sí vamos a proceder a echar los trozos de carne y ahí lo vamos a dejar tantito. Ahora sí le vamos a poner su cebolla laurel, pondremos también dos dientitos de ajo. Lo vamos a sazonar con poquita sal al gusto para que vaya agarrando el sabor la carne. Le damos un meneadita, tapamos y ahí lo dejamos tantito mientras vamos a ver ya los chiles porque ya están listos. Ahora sí vamos a llevarlos a la licuadora, vamos a vaciarlos todo muy bien. Y ya que esté todo, pues ahora sí le vamos a poner pimienta negra. Pondremos comino al gusto. Le pondremos sal al gusto. Le vamos a poner sal de ajo al gusto. Y también vamos a ponerle por último nor suiza al gusto. Aproximadamente todo es una cucharada. Pondremos un poco más de agua. Y ahora sí tapamos y lo vamos a llevar a licuar muy bien regularmente mi licuadora lo licúe en aproximadamente un minuto y ya que está listo, mira nomás cómo quedó y pues ahora lo que sigue es ver cómo va nuestra carne lo que vamos a hacer es quitar toda esta espumita que está saliendo eh, la vamos a retirar todo todo todo muy bien una vez que ya quitamos toda esa espuma vamos a poner el chile como puedes estar viendo mira nomás qué chulada se mira ya esa birria Ahora sí, lo que vamos a hacer es sacar un trozo de carne. Vamos a ponerle tantito caldo de la birria y vamos a pasar ahora sí a picarla muy, muy, pero muy bien para empezar a hacer nuestros taquitos. Y como todo buen taquero, con el machetazo vamos a empezar a empezar a deshebrar toda la carne de res. Y nos va a quedar bien, bien picadita. Ahora sí la vamos a poner en el bowl en donde tenemos el consomé de la birria. La vamos a revolver muy bien para que se impregne otra vez la carne. Y ahora sí, en un sartén vamos a poner aceite. Vamos a poner dos tortillitas. Ahí vamos a esperar un rato. La volteamos. Y ahora sí, la vamos a zambutir en el consomé de la birria. Muy bien. Ahora sí, le vamos a poner la carne y créeme lo que ya hasta se me hizo agua la boca mira nomás que chulada se mira ese taquito ahora sí le vamos a poner un poquito más de consomé y que chille esa cacerola mira nomás digo ese comal que chille y así ahora sí nos quedó bien doradito lo servimos en un plato lo llevamos a la mesa a presentar cortamos un limón le ponemos cilantro y cebollita le vamos a poner salsita al gusto, salsita roja de chile de árbol de preferencia. Le ponemos unos dos limoncitos y mira nomás, ¿a poco no se mira bien rico? Bueno amigos, hasta aquí el video, ¿Qué les digo, ¿Qué les cuento la verdad, me salieron bien ricos, me salieron sabrosos, no pensé que me fueran a salir así, la verdad me quedaron espectaculares, si te gustó el video por favor dale like a mi canal, suscríbete a mi canal, comparte mis videos y de verdad muchas gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video.